Resulta que para pagar aquí, jaleo, porque claro, no puedes pagar con la moneda cubana de aquí. Es un tema complicado. ¡Oye! Oh, yeah. ¡Siempre ha sido el gran amor! ¡Chaya! Bueno en el mundo en el que su estado de conservación a día de hoy se puede considerar un auténtico milagro y Trinidad es un claro ejemplo de ello. Es uno de los sitios más bonitos de Cuba, probablemente la ciudad mejor conservada, con un valor histórico enorme y por eso está considerada patrimonio de la humanidad. Se puede ver a día de hoy en sus calles la evolución de la historia de Cuba gracias a que se han juntado varios aspectos que le han salvado de la destrucción. Trinidad ha sido la mejor zona de Cuba para el cultivo de caña de azúcar, lo que generó un auténtico boom económico en la ciudad que hizo que los terratenientes fueron realmente poderosos y tener en cuenta que Cuba fue el mayor exportador del mundo de melaza, que es de donde sale el azúcar. Trinidad además está muy cerca de la costa, pero no está en ella por lo que no era fácil verla desde el mar y además está a los pies de las montañas del parque natural Tope de Collantes, lo que servía de defensa natural. Y por si fuera poco está alejada de centros de poder como La Habana o Santiago, por lo que tenemos una zona con un enorme poder económico que encima no es fácil de atacar ni de encontrar si no la conocías. Por eso los piratas y bucaneros que pasaban por aquí y que sabían de su existencia preferían comerciar con estos grandes señores del azúcar. De esta manera Trinidad no ha sufrido apenas saqueos y ha llegado hasta nuestros días muchos de los edificios originales construidos por estos poderosos terratenientes. Todo esto hace que una visita por Trinidad sea muy interesante porque se conservan casi todos los edificios y se puede ver la evolución del desarrollo urbanístico. La ciudad surge desde la Plaza Mayor, que es el centro neurálgico, y desde ahí se va extendiendo a través de anillos concéntricos. Junto a la Plaza Mayor están los edificios históricamente más poderosos y a medida que te vas alejando van siendo cada vez más nuevos y más humildes. Una manera de ver todo esto es a través de los adoquines del suelo. En la parte central son auténticos, traídos como lastre en los barcos de los esclavos que venían desde África, que además eran los mismos que los colocaban en el suelo. Bueno, salimos desde Trinidad, una ciudad que nos ha encantado Y lo que vamos a hacer es coger el coche y nos vamos a ir hacia el norte Vamos a ir a la zona de Los callos, que queremos verlos, Paisajes espectaculares, a ver si vemos algún flamenco Pero antes nos hemos parado, que está justo al lado de Trinidad, el Parque Cubano Que es uno de los sitios donde vive el ave característica de Cuba Nos han dicho que es muy difícil verla, pero vamos a ver si tenemos suerte Vamos por lo menos a intentarlo el Tocororo del AVE Nacional en los años 90 tuvo un periodo de casi indiscriminado, no solo del AVE Nacional, sino de otros animales endémicos de Cuba. Los embalsamaban y había un tráfico indiscriminado. De a raíz de ahí surgen las leyes de veda perpetua para proteger la flor y fauna de nuestro país. Y ahí entró el Tocororo. Gracias a esas leyes, hoy podemos darnos la, la dicha de verlo con más facilidad. ¿Solo lo has visto 28 o 29 veces? En serio. Por ahí anda. Y nosotros hemos llegado ya a la primera. Sí. Y están llamando a los otros, es un canto. El varón, la hembra no canta. Es un macho. Este es un, un carpintero real. Otro en vez de también. Hemos visto el tocororo más de una vez, hemos visto el páro carpintero. Estamos rodeados de aves, es la causa de la depuración del medio ambiente. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ahora, eh, las personas se han aislado un poco más y han respetado un poco más a la naturaleza. La naturaleza lo está agradeciendo. Vaya, me siento hasta emocionado. El mismo cubano era un poco nocivo, no total, pero no tenía esa cultura hoy. Como ya no hay tantos turismo extranjero, el cubano ha decidido aprovechar lo que tiene. Ya no arranca una flor, ya no tala un árbol. Cuando van saliendo, van saliendo para Santo Espíritu, a la izquierda aproximadamente a 5 kilómetros menos, tres. Una persona arriba en una loma, suban, ese es el mirador del valle espectacular la vista hacia el otro lado, las montañas atrás, el pico San Juan se va a dar cuenta, el más alto 1140. Tantos kilómetros en coche Una cosa que tenemos que hacer sí o sí es repostar Vamos a hacer un repostaje que acabamos de parar en una gasolinera Y así veis cómo es Hay que colocarse siempre, tenemos que colocarnos en estas Que pone gasolina especial Gasolina especial es la que es de buena calidad Luego está la gasolina normal y gasolina diésel Este coche que hemos alquilado, como es un coche nuevo Solo tenía 4.000 kilómetros cuando nos lo han dado Entonces requiere gasolina especial Nos han dicho que si nos viéramos apuradísimo Podríamos meterle algo de gasolina normal Y aguantar unos kilómetros hasta que encontrásemos otra gasolinera Por eso estamos siendo precavidos y cada vez que llegamos a la mitad del depósito pasamos por una ciudad grande rellenamos otra vez entonces lo primero es que ir a pagar para que no sabrán el depósito y poderlo llenar yo quiero llenar las seis y ahora cuando llegue, llene vuelvo vale. pues especial esta parte no tiene más misterio pues, la vuelta, la y se queda. bueno pues resulta que para pagar aquí jaleo porque, claro, no puedes pagar con la moneda cubana de aquí. O sea, tienes que conseguir o bien una tarjeta de estas, ¿vale? Es una tarjetita que te compran en el al lado, te pagan la moneda cubana pero la, la tienen que dar, si no, no puedes pagar. Y sí que es verdad que en gasolineras como esta, no en todas, te permiten pagar con tarjeta de ¿eh? crédito. No puede ser americana, pero sí que las nuestras europeas valdrían. Bueno, en realidad, esto de la, de la tarjeta que nos han hecho ahí, en realidad solo hemos, lo hemos tenido que hacer en esta. En otras gasolineras no hemos tenido ningún problema, ¿no? Simplemente hemos ido, hemos pagado allí, hemos dicho que nos abrieran y lo hemos llenado, como lo harías en España, pero con esta moneda. Pío, se supone que ahora nos cobrará lo correspondiente y nos quedamos con la tarjeta me litro, este. Vale, y esto, esto me lo quedo sí, sí, queda. Y para otra gasolina ah, Vale, pero, pero tengo que dar esto solo Solo esto Vale, perfecto Muchas gracias vale. Vale. Bueno, pues resulta que claro Como no hemos echado todo lo que tiene la tarjeta Que tiene 1.250 Hemos gastado unos 600 Entonces pues el chico me la ha devuelto Y me ha dicho La puedo usar otro, en otro momento Que nos quedan unos 22 litros Y nada, pues la, la llevamos Y la guardamos Mira la, la tarjeta Pues aquí te pone Lo que se supone que desde 1.250 cup Que es la moneda de aquí Que sí, sí. al cambio Pues al cambio es complicado porque depende del cambio que hayas hecho. No sabríamos decirte... <risa> es un tema del que ya hablaremos del tema de la moneda porque es un tema complicado. Ahora vamos a seguir y en otro momento os lo contamos. Estábamos intentando calcular cuánto nos ha costado. No lo tenemos claro, pero sí que tenemos una cosa muy clara. Claro, la historia es que tú puedes pagar tanto en peso cubano como en gente. Usar la hay que intentar pagar siempre con la moneda de aquí. Ya que estamos con cosas de la carretera, como ir por aquí es una auténtica locura que no paras de encontrarte cosas curiosas, vamos a parar en uno de los puestos que hay que lo ponen los agricultores, que lo que hacen es poner todos sus cultivos, lo ponen en un puestecito al lado de la carretera y paras y vas comprando. Ahora es época de cebollas, esto no nos apetece mucho comernos una cebolla a bocados, pero sí que suelen tener plátano, entonces vamos a intentar buscar uno y cogemos unos plátanos. ¿Sí? ¿Cuánto lleváis con este puesto? 10 o 12 años 12 años 12 sí. ¿Y os da bien para... bueno, bien? Sí, bueno, lo digo para ir viviendo este ah. es Nisperu Y aquellas brutas que está allí es Zapote, mamey Este es mango moro, papaya, mango vicocuelo, mango reina de México Vale, pues vamos a cogernos unos ¿De más de platanitos puedo, no, una Venga, una venga vez, nos llevamos este están de acá de Leos. Eh, Una mano guineo vale 50 pesos Vamos a coger una manita, mira qué bien, qué buena pinta tiene, Gracias, señor Muchas gracias a ti muy bonito, macho. Lo tenéis espectacular. Oye, un placer. Y que sí, vaya vale. muy bien en la temporada. Totalmente igual. Venga, hasta luego. Espectacular. Los plátanos aquí están espectaculares. Es como las Islas Canarias, están impresionantes. Bueno, si encontramos otra cosa que no sean cebollas y ajo, pues pararemos a comprar. Hemos hecho una parada en Ciego de Ávila, que vamos a comer aquí porque nos pilla de paso. Pero también aquí hemos visto una cosa que es muy curiosa. No es fácil comer por la calle. Por eso nosotros nos tuvimos que ayudar de una agencia. Apenas hay restaurantes locales, es como que nos han ido comentando que cada vez hay menos. Y entonces lo que quedan son algunos enfocados a los turistas, que son un poco más caros. Pero bueno, es lo que hay. Estamos intentando buscar otros, pero no lo conseguimos. Aquí en esta ciudad además es que se ve perfectamente lo bonita que puede ser una ciudad de Cuba. Porque tiene edificios que son muy antiguos y que si están coloridos, si están pintados, si están con negocios funcionando, la verdad es que Cuba puede ser un país precioso. La calle comercial de Ciego de Ávila, la verdad es que es muy bonita. Pero bueno, vamos a ir al restaurante que nos ha recomendado la agencia y os enseñamos los platos típicos que estamos comiendo por aquí. ¡A comer! característico de Cuba que estamos comiendo en todos los lados. Camarones. Hay camarones hechos de todo tipo de formas. Esto es un cóctel, pero luego los hay enchilado a la brasa, al astillo En todos los sitios te vas a encontrar camarones. Con platos principales normalmente lo que suele haber es o bistec de pollo, bistec de cerdo, en algunos sitios de, de ternera, y suelen venir siempre algo parecido a esto, que es un filete plancha con un poquito de arroz y algún tipo de acompañante. Suelen también haber este tipo de cosas, que son las viandas, plátanos fritos, eso está muy bueno. Okay. Mira, estos son los precios, estos es en, en CUP. Si el cambio lo has hecho a 1,100, que es como se cambia en la calle, son 21 euros entre los tres. Rica. Han creado una carretera donde no existía nada. ¡Veintidós ¿Sí? kilómetros de carretera! Esta es una zona, sobre todo, de hoteles de lujo, como esta en la que nos encontramos. Un sitio local, auténtico. Ah, ¿Sí? bueno! Pero más sí, malo! Mira, mira, ¡Mira, se parece a una competición de rally! Espera, vamos a coger las cámaras, porque aquí necesitamos un zoom grande. de 68 a 62, bien.